La demencia no es una parte normal del envejecimiento. Afecta al funcionamiento cognitivo, pensar, recordar, aprender y razonar y a la conducta. Entre las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente en mayores de 65. ¿Cómo distinguir el envejecimiento normal del Alzheimer? Veamos algunas pistas. Perder cosas de vez en cuando que perderlas a menudo y no poder encontrarlas. Olvidar qué día es y acordarse más tarde que perder la pista de la época del año. Tomar una mala decisión de vez en cuando que hacer juicios equivocados o tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo. Olvidar pagar una factura que olvidarse de los cargos mensuales. No dar a veces con la palabra adecuada que no poder mantener una conversación. Aunque hay por hoy, hoy por hoy el Alzheimer no tiene cura, hay mucho que se puede hacer para ralentizar su avance y planificar los cambios que comporta.